Estamos para continuar con el desarrollo de las informaciones. La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de la Paz se combina al gobernador a firmar el convenio para la implementación del sistema único de. Hermano gobernador. Está con este sistema. A la, a esta, a esta tarea. ¿Por qué no? Claramente hay un segmento en cada municipio y en el país que no está cubierto o con la atención del seguro. ¿no? Si este segmento se va a cubrir, entonces es para todos, para, para los alcaldes, concejales, prácticamente es, es loable esta medida que ha tomado el hermano presidente.